Me inspira a hacer muy bien las cosas eh, con mucho amor y, y dedicación. En el cuero encontré como mi mayor capacidad para desarrollar toda mi habilidad manual eh, y me inspira mucho mi región. Anteriormente yo compraba las pieles en las tiendas por unidad. Hoy en día ya hay un proveedor que me puede hacer las pieles curtidas eh, de manera tanino, que es como un método ecológico. Y una vez ya tengo la piel, un proceso también largo de diseñar las, digamos, las piezas o los bolsos, eh, las, las carteras. Yo empecé empíricamente, eh, como la mayoría de, de personas que se meten al oficio del cuero, eh, preguntando, pues yo tenía unas bases, digamos, de, de textil y otras cosas, y pues el cuero llegó porque un, le trabajaba otros diseñadores justamente uno de los diseñadores en una de, de esas eh, ferias que inicié me recomendó pues, estudiarlo de una manera más técnica entonces me metí a la Escuela de Artes Oficios y ahí fue donde más eh, perfeccioné como el, el oficio Hola, soy Eduard Martínez, artesano del cuero los invito este año a celebrar los 25 años de Expo Artesanías del 4 al 17 de diciembre en Corferias los esperamos a todos